Nosotros eh, queremos que los señores beneficiarios, los hermanos agricultores nos apoyen básicamente en lo que son labores propias de la agricultura como es el recojo de frutos. Ya se ha demostrado que esta es una actividad que tiene casi el 70% de efectividad para controlar la mosca de la fruta y eso tiene que partir de ellos definitivamente ya que nosotros contamos con un personal limitado para hacer esta actividad. Ellos van a hacer el control cultural a través de recojo y embolsado de frutos y nosotros vamos a hacer la aplicación de CEBO GF120 en campo. Con estas dos actividades fundamentales se baja bastante la prevalencia de mosca de la fruta en campo. Los técnicos del proyecto pueden aportar ¿no? de, de sus conocimientos hacia los beneficiarios para que puedan ellos mismos ¿no? dotar de sus conocimientos para que <coughs> puedan controlar la mosca de la fruta. ¿no? Es muy importante y, es, y espero que sea ¿no? <coughs> más curso de capacitación. Solo así no se va a poder controlar la mosca de fruta. Lo que nos aportamos justamente con el proyecto de mosca de fruta es, son con los manejos ¿no? de recojo de frutos, con la poda sanitaria y también contribuimos con, la, con el mantenimiento de la parcela. ¿no? Justamente acá con mis compañeros hacemos ¿no? las cosechas oportunas y más que todo lo que es la venta donde ¿no? los productos. Lo que quiero dejar de mensaje ¿no? como productor es que todos mis compañeros se sumen ¿no? al control de mosca de fruta. Que sea un trabajo mancomunado, que cumpla con las recomendaciones que den los técnicos para el final del proyecto en bosca de fruta, porque es solamente la única solución para poder bajar la bosca de fruta. Proyecto, búsqueda.